En este momento vimos la cita que habla de tres tentaciones que eh, vive Jesús en el desierto, pero recordemos que si bien la Biblia es un libro histórico, nos, recha, nos relata heto, hechos, no significa que ahorita ya no tengan sentido. Entonces vamos a ver cómo se relacionan, cómo se nos presentan las tentaciones en nuestra vida y la vamos a ver en específico en tres contextos, sobre todo por cuestiones de tiempo y porque aquí nos van a caer las pedradas a todos. Así que vamos a verlo en un contexto de familia, eh, familia, entiéndase hijos, abuelos, padres, primos eh, y demás, y eh, eh, por otro lado eh, pareja. Y finalmente en una cuestión de comunidad en la sociedad. Entonces vamos a verlo en esto. Voy a Compartir pantalla. Reflexionamos la cita de Lucas 4, del 1 al 13, y nos presenta tres tentaciones. Aquí se las voy a explicar de una forma muy general, pero después eh, las vamos a ir eh, explicando como de manera más completa. Primero habla de la tentación en que le dice eh, el demonio a Jesús: convierte las piedras en pan. ¿Cómo podemos ahora sí que interpretar este mensaje? Eh, eh, al español, a la lengua de señas, a algo no tan metafórico, demuéstrame quién eres, ¿sí? Desde ahí lo vamos a entender, después vamos a ver la segunda tentación que tiene que ver con arrodíllate y te daré todo el poder sobre lo, las naciones, sobre los pueblos, sobre los soldados, puedes controlar todo, ¿no? Del dinero a eso se entiende. ¿Cómo podemos relacionarlo en nuestra vida? con el tratar de dominar. El poder nunca tiene que ser malo, el problema es cómo lo utilicemos. Entonces, vamos a estar hablando, si se fijan, de dos posturas, desde cómo el, la tentación se refiere a obtener un poder de dominación hacia los demás, pero también vamos a ver su contraparte que tiene que ver con el servicio y con el amor. En la última tentación... Es donde le dice, salta que tus ángeles te salvarán. Tú por ser hijo de Dios tienes un privilegio y hagas lo que hagas, te van a salvar. No importa si, si, si alguien está en riesgo, no importa nada, tú hazlo porque te salvarán. Entonces a veces son los privilegios que tenemos como personas y ahorita van a ver exactamente a qué me refiero. Vamos a ver algunos ejemplos. En la primera tentación nos dice, convierte las piedras en pan. Es decir, demuéstrame quién eres. ¿Cuántas veces no buscamos demostrar quiénes somos? El problema es de acuerdo a quién. Si ustedes tienen oportunidad ahí de, eh, es más, voy a hacerlo yo. En este momento voy a compartir otra pantalla. Permítanme. Si ustedes van a Google y escriben, vamos a poner en imágenes para que sea más fácil, un buen padre, vamos a ver qué imágenes nos salen. Fíjense, todo es muy bonito, eh, mucho amor, mucha cercanía, inclusive eh, hasta el color de piel. No se ve nada, solamente la lámina 5. Ay, a ver, creo que compartí mal. A ver. Gracias por avisarme. Ahí sí se debe de ver. Muy bien. Si ustedes ven las imágenes, todo lo que ustedes busquen en Google, lo que van a encontrar es lo que la gente más busca. Y esto es una cultura. Es decir, aprendemos a que las cosas deben ser así. Entonces, por ejemplo, yo busco buen padre y veo esto, aprendo. Que a lo mejor siempre están juntos, que hay juegos, que inclusive, les digo, hasta el tono de piel, vemos como, no, no sé si les ha pasado, han visto como estos experimentos sociales donde si sí, es una persona con un niño, eh, con, con un color moreno de piel o más fuerte, a veces piensan eh, mal de esa persona, piensan que se lo quiere robar o demás, han hecho estos experimentos, incluso, incluso desde ahí nos van vendiendo cómo es un buen padre, ¿no? ¿Cómo es una buena madre igual? Es manera, son maneras de verlo. Miren, incluso ahí pues nos ponen a nuestra mamita María, ¿verdad? Eh, buena madre, familia. Vamos a ponerle el contexto de familia. Nos lo están poniendo, nos lo ponen incluso en la cocina. Eh, tenemos como imágenes de todo perfecto, de todo muy bonito, de todo controlado, ¿no? Voy a volver a compartir mi otra pantalla. ¿Por qué les muestro esto? Porque luego creemos que esa es la forma de demostrarle al mundo cómo es ser un buen padre y una buena madre. Entonces, si yo quiero demostrarlo, dependiendo a lo que esta, es la sociedad nos está enseñando, ¿qué voy a hacer a lo mejor? A lo mejor como buen padre, como buena madre, no voy a poner límites. A lo mejor como buen padre, como buena madre o voy a poner de más de límites, voy a sobreproteger a mi hijo o no o nunca le voy a ayudar, puede ser que me vaya en estos extremos, ¿por qué? Porque tengo la tentación de demostrar quién soy, pero dependiendo a lo que eh, a lo mejor la televisión me dice, a lo que las personas creen que es correcto, en lugar de cómo sería su contraparte en el amor y el servicio, una crianza respetuosa, una crianza con límites, una crianza con flexibilidad, en donde se dice pueden llegar a acuerdos, en donde no, hay cosas que no, pero otras cosas que sí, una crianza donde toma a lo mejor cursos para padres, es diferente. A veces queremos cumplir esta estética de cómo ser buenos padres, cómo ser buenas madres, y. O nos vamos al extremo de eh, dar demasiado al punto de ya ni siquiera tener tiempo para una misma, de creer, eh, bueno, he visto mamás que se sienten culpables por ver una serie en lugar de estar con sus hijos después de un día de trabajo. Pues no, también está bien, porque es parte de una crianza. Pero eso no nos lo muestran en las imágenes, no nos muestran cómo es de verdad. Buscamos que se vea bien a los ojos del que juzga no a los ojos de nuestros hijos ese es un ejemplo vamos a verlo cómo se vería en la pareja si hacen esta misma dinámica le ponen pareja novios San Valentín hijo no pues nos va a dar diabetes de tanta dulzura no vemos parejas perfectas parejas que nunca se enojan parejas que salen adelante parejas pero vean yo soy psicóloga terapeuta familiar atiendo parejas y no se parecen en nada. Y tengo que enseñarles que lo que les enseñaron está mal para que puedan construir una relación de verdad. Y en que sean, el tema de pareja está estudiado por muchos años y por muchas ciencias, la psicología una de ellas. Eh, y hemos visto que los elementos que ayudan a una relación de pareja son la escucha, el entender a mi pareja, llegar a acuerdos y la libertad. ¿Por qué pongo esta imagen como con varias personas? porque cuando luego tenemos una pareja, incluso cuando tenemos hijos, dejamos nuestra vida. ¿Qué sucede? Que es echarle una responsabilidad a mi pareja? Y mi pareja me da una responsabilidad a mí. Entonces realmente una pareja, uno de los elementos en los que hemos visto que les funciona a las parejas, es que sí, dedico mi tiempo a ti, puedo hacer eh, planes contigo, pero también tengo mi tiempo individual. Incluso como papá, como mamá, necesito mi tiempo individual. Necesito una manada, ahora sí que para crear hijos, porque también necesito cuidarme y necesito mi tiempo y está bien. Y es mi derecho y no soy una mamá mala por un día irme a, a lo mejor alguna fiesta cuando puedo cumplir perfectamente mis obligaciones, ¿no? O cuando puedo trabajar o demás. Y en la sociedad, finalmente, ¿cómo vemos esta tentación de convertir las piedras en pan, de querer demostrar algo? Sobre todo porque pues, este retiro es incluyente. Quise eh, desde ahorita eh, que lo vayamos entendiendo. La diferencia entre integración e inclusión. Les voy a explicar y luego aterrizo el ejemplo. La integración tiene que ver con lo okay, que te acepto a ti, persona con discapacidad, te acepto a ti, a persona eh, de una etnia diferente, te acepto a ti, persona con un color de piel diferente, te acepto con tus creencias diferentes. Ven, ven aquí pero te pongo a lo mejor en un lugar donde no eres visible, donde no te están tomando tanto en cuenta, donde realmente no están valorando tus capacidades. ¿Qué es la inclusión? Ok, sí, vente, pero aparte voy a hacer cosas para que realmente tus habilidades sean aprovechadas y podamos hacer cosas juntos. Eh, esta es una seña que me encanta, que tiene que ver con vínculo, el de hacer algo juntos, ¿sí?, me encanta porque esa es la verdadera inclusión. Solamente contratar personas, por ejemplo, personas sordas o personas con alguna discapacidad motriz para hacer un trabajo donde realmente podrían hacer más y no, les, y no les piden más porque piensan que no pueden. Eso no es inclusión, eso es integración y no queremos integración, queremos inclusión. Entonces, con tal de demostrar a lo mejor que mi empresa es incluyente, ah, pues a lo mejor contrato personas con discapacidad pero en realidad ni siquiera estoy aprovechando sus habilidades. Y además de que estoy perdiendo realmente el tiempo de esa persona, estoy perdiendo sus habilidades, estoy perdiendo dinero porque realmente puedo aprovecharla. Las personas con discapacidad y todas las personas pueden hacer tanto como los demás con las medidas de sus posibilidades. Es decir, yo no tengo una discapacidad y no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer muchas cosas y puedo aprender. Entonces, eso tiene que ver. Si se fijan, eh, es un tema a lo mejor poquito diferente porque lo relacionamos con actividades demasiado cotidianas. Entonces, en la vida real no viene el, el diablo al, a, así como se le presentó a Jesús. Viene mostrándonos como un poder aparente para que nosotros al tomarlo sintamos que estamos haciendo su voluntad, para que el, al, al tomarlo sintamos que somos... Eh, perfectos y demás. Entonces, fíjense la primer tentación y todas van relacionadas. ¿eh? Prima, te quedan cinco minutos. Ángelme. Muy bien, me voy a ir bien rápido. ¿eh? Pero yo, este básicamente es el que va a ser más ilustrador y nos va a dar eh, el, a partir de todo. La segunda tentación es arrodíllate que te daré todas las naciones, ¿no? Volvemos a un poder de dominar. Por ejemplo, en la familia, tener la razón, ¿no? Porque mi mamá me lo dijo, porque así se ha hecho, porque lo digo yo, se hacen las cosas porque lo digo. No hay un diálogo, el amor y el servicio sería tener un diálogo. Aquí el, el diablo nos está ofreciendo el poder de la familia, ¿sí? Pero ¿cuál es su contraparte? Un diálogo. Intentar cambiar a mi pareja. Todo acto que yo haga para intentar cambiar a mi pareja les va a ir bien feo, pero saben cómo se llama? Se llama violencia. ¿Por qué? Porque en lugar de aceptar, de llegar a acuerdos e incluso aceptar si quiero decidir estar con esa persona o no, estoy intentando cambiarla para que encaje en mí. No estoy buscando el bien común. No estoy estoy buscando que cambie para que sea como yo quiero no para crecer. Entonces, ahí se nos está ofreciendo un poder sobre mi pareja. Cuando le intento cambiar, estoy haciendo. Si ya son acuerdos que no son negociables, entonces no estés con esa persona. Si son cosas que son negociables y muchas cosas lo son, ok, sigan. Pero estar tratando de cambiar a tu pareja no es ni tu responsabilidad y tampoco es tu derecho. Otro ejemplo, tratar mal a los trabajadores y no solo como jefes. Llegar a una tienda de ropa, ponerte 10 prendas y ni siquiera tener la cordialidad de llevárselo a la persona. ¿Qué nos cuesta ponerlo en un gancho? ¿No? ¿Qué nos cuesta si tiramos algo en el súper? Oiga, la verdad es, es se me cayó, discúlpeme, ¿cuánto le debo? ¿No? ¿Cuál es la contraparte? Pues respetar los derechos. Y la última, y ya voy acabando. Salta que los ángeles te salvarán. El poder del privilegio. A veces juzgamos porque tenemos lo que otros no han tenido. Por ejemplo, juzgamos a otras familias. Sí, yo me doy de que mi familia es muy unida, yo me doy de que eh, toda mi familia tiene cierto nivel de profesión, tal, tal, tal, tal, ¿no? Y juzgo a las demás. Ah, no, pero es que esta familia está divorciada. Ah, no, pero es que él vive con, con el abuelo. Ah, pero no, es que esta familia... Siempre pelea señalando, ¿no? Siempre señalando el lugar de la empatía. Es decir, qué padre, si yo tuve el privilegio de crecer en una familia con a lo mejor unidad, con amor, con apoyo, con a lo mejor estatus socioeconómico, con, con a lo mejor estudios, Qué bueno, no, no es malo. El problema es que te que, que sientas superior por tener eso. Eso es a lo que llamaríamos un privilegio, entonces el vernos superiores por eso es un problema. Empatía es entender que el otro ha vivido cosas y por lo tanto no va a ser lo mismo que yo y no porque yo por como yo lo viví quiere decir que está bien y tampoco que está mal. Simplemente son formas de vivir, no juzguemos. La verdad absoluta en la pareja cuántas veces volvemos a lo mismo que comenté, buscamos tener la razón, no buscamos la escucha y el entendimiento. Y finalmente, esta ocurre mucho. Salta que tus ángeles de salvadar salvarán el privilegio. Muchas veces discriminamos por razones de género, de discapacidad, de etnias, de tal, tal, tal, tal. Una cosa es por miedo, por ignorancia y otra cosa es por indiferencia, no, por creernos superiores también. Por ejemplo, ahorita que, que tenemos personas sordas voy a utilizar este ejemplo. Muchas veces pasa con los sordos que por miedo a no saber comunicarse mejor se alejan y no les hablan y no les ayudan en lugar de buscar la manera. A lo mejor no sé lengua de señas, pero puedo usar mi lenguaje corporal. A lo mejor puedo hacer un dibujo. No, no todos saben leer y escribir, pero pues busco maneras, ¿no? Como si yo fuera a otro país, no hablan mi idioma y me buscan la manera, ¿sí? Pero discriminación tiene que ver con hacer a un lado porque no cumple con lo que yo espero que cumpla. Entonces, la inclusión y este signo, se la, estas señas se las enseñamos ahí, nuestros compañeros sordos, este, la, la conocemos muy bien porque es el símbolo como más conocido de la lengua de señas, porque esta es la I, esta es la L, esta es la Y, entonces I love you. es como el, la seña. No, la lengua de señas no es internacional pero eso es un signo que se conoce en todo el mundo, Entonces, por eso les pongo ahí y recordando que inclusión es que no solamente estemos todos sino que todos hagamos y seamos parte de una comunidad y bueno esto sería todo eh, Pepe no sé si quieras ir explicando lo, del, lo de los grupos para darles la pregunta de una vez o, o como les hacemos la pregunta y luego lo explico yo? Okay. Ahorita nos vamos a dividir en grupos porque la idea es reflexionar. Más que les digo una buena y una mala noticia. Por un lado les acabo de hacer reflexionar y qué padre, a lo mejor les cayeron muchas piedras que les van a echar a su, a su pareja, a su familia, a su mamá, a quien ustedes quieran, pero el conocimiento también da responsabilidad. Así que vamos a reflexionar con una pregunta que es: ¿Qué siento que Dios me llama a hacer, me pide hacer después de que escuché este tema? Es decir, en otras palabras, ¿qué me toca hacer a mí y cuál es mi responsabilidad? Ahorita ya, ya el Padre Pepe les explicará mejor la dinámica, pero vamos a reflexionar en esta pregunta. Ahí tómenle fotos si quieren, de todas maneras se las mando, pero para que la tengan ahí presa. Y muy bien, así que bueno. Eh, hoy no vamos a tener mucho tiempo para hablar en pequeños grupos. Me, hoy tuvimos mucho las presentaciones, pero pues sí me gustaría. Más que nada para mantener un poco la dinámica del retiro, el, el, el día de hoy es un día un poco distinto. Eh, que nos dividiéramos en estos pequeños grupos Ir primero conociéndonos, presentándonos en los pequeños grupos. Yo creo que parte de esto es el, el formar comunidad y el platicar con las personas que tenemos en el grupo que me toque. Vamos a ser cinco personas. Va a ser algo cortito, dos a tres minutos por persona. Hablar de qué siento yo que me llevo el día de hoy. Y a lo mejor es un llamado a poner atención ahora que comenzamos la cuaresma, se nos invita a, a ver las relaciones con los demás, a ver la relación conmigo mismo y con Dios. Y, y bueno, ¿qué me gustaría irme enfocando en esta cuaresma para que mi corazón sea un corazón que viva como Jesús, desde el amor y del servicio? Una cosita que me gustaría mía, elegir, Carla nos dio muchas opciones, como un menú de opciones. Y vamos viendo cuál me parece a mí que en mi vida me gustaría intentar esta cuaresma como algo eh, especial en lo que me enfoque. En la familia, en lo personal, en el trabajo, cómo moverme hacia un poquito más hacia el amor y servicio versus la búsqueda de poder, de dominio, de todo lo que vamos viendo. mm <music>